La última carta que escribo es mi vida Tengo tanto que decir y una sola salida Me es difícil escribir todas las siguientes líneas más debo hacerlo ya que quedan horas del día Es duro despertar esperando una sonrisa Vacío pensar que alguien estará algún día Me miro al caminar y no logro todavía Entender que debo vivir una vida que no es mía Suelo recordar tiempos que no volverán Esos que no pedían un abrazo a mi mamá Solo extrañas votos en exceso ni edad Esos que nunca vi desearon quién soy en realidad Pido perdón a todas que esperanza que me tenían que no me vio más, pregunto si algo sucedía Pero el tiempo es corto más para mí este día Perdóname por no ser esa persona que creía Dejo otras pocas cosas en mi vida Una hija que sin hablar me hizo reír cada día Entre letras que dejo en la siguiente misiva. Algunas personas que llevo en mi mente un camino aquí de pía. Quisiera poder cantar y no solo escribir estas líneas Un sueño que siempre tuve que nunca cumpliría Debo ser sincero antes de que me despida Muerto antes de esto, mucho antes de lo que creía Creo ser consciente de que hay una salida Saco a caminar a ver si un poco de valor reuniría Bajo el subterráneo y quemar la suerte las mías Alguien antes que yo decidió ocupar las vías Llego a mi casa y creo que me puedo empatriar Porque morir en el silencio es algo a lo que aspiraría Pronto a quien toca mi puerta, quien podría Molestar a alguien que detenerme le haría sentir alegría Trato de intentar olvidar lo que sucedía Decido probar las drogas a ver si con ellas no sufría Pero descubrí muy pronto que cuando despertar El hoyo es más profundo, por mucho que sonría Sé que he tocado el fondo, sé que me avisaba Yo bajando más hondo y tú más te desesperaba Sé que me aconsejaba, me decía no te pierdas Mientras tú mal luchabas, yo me rendí en esa guerra Yo no hacía nada y lo perdí todo Yo no de Maruada al escribir este rollo Mamá no merece más que lo malo ha pasado Dejé esa vida atrás, poco a poco lo he logrado He aprendido a mejorar, a valorar lo que tenía He aprendido a controlar, canalizar lo que sentía Mamá soy un hombre lleno de va vato Que sufre y se esconde de un comentario no grato Ahora vivo el presente, miro hacia el futuro Y sé que debo ser muy fuerte, que el mundo es algo duro Depende de cada uno buscarse su comida Porque no habrá ninguno que venga a arreglar tu vida